Hola tribu, bienvenidos a Marihuana Now, el programa semanal de Marihuana Televisión para la gente que le gusta la hierba. Marihuana Televisión ha visitado el restaurante Pop Cultivate en Los Ángeles. Aquí se sirve la mejor cocina cannábica, de sabores exóticos y acompañado de bebidas infusionadas con marihuana. Todo es legal. Y cada cliente elige cuánto de colocado quiere acabar. So tonight is a tropical menu. And, you know, the summer heat is kind of coming down on us, and we wanted to bring something more tropical and more beachy kind of feel of vibe for you guys. Um, so tonight we have a lot of um, plantains and coconut and pineapple. So very, very vibrant, bright kind of flavors. And um, the story we're telling tonight is actually um, how me and Vida, my sous chef cooking food cuatro de los siete platos del menú llevan THC y el último CBD para bajar el colocon uh, we have a potato leek soup um, i made that myself and absolutely love it it took a lot of time shrimp and plantain with a pineapple chimichurri, um, octopus ceviche, um, we have a uh, swordfish with gallo pinto, something that I kind of picked up um, in Costa Rica when I was there one summer, and then um, some mango sticky rice, and um, yeah I think that's it actually. Cinema, cinema. Bob could debate es un lugar amistoso con la marihuana y después de comer dejan que los clientes fumen de sus propias variedades. Los eventos de Pop Cultivate son una vez al mes para adultos con tarjeta de usuario medicinal. Para asistir a estos eventos se necesita contactar previamente por teléfono o desde su web. Nosotros nos despedimos, no os olvidéis que la semana que viene tenemos una cita con Mista Gode y el Rototom Sanes Plaza, el festival reggae por excelencia, aquí, en Marihuana Now. Ah, y ya hemos publicado el News 62, el programa mensual de Marihuana Televisión con toda la actualidad canábica, los mejores consejos de cultivo y las mejores técnicas para realizar tus extracciones. Nos vemos. Besitos.